Hola, soy Jimer Hernández, odontólogo estético, reconstructivo, especialista en rehabilitación oral. Yo quiero contarles que el tiempo me enseñó que la determinación es lo más importante y es fundamental para entender y aceptar que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, aun cuando pensamos que no vale la pena seguir intentándolo, porque los golpes de la vida te han vuelto frágil y vulnerable, en ese momento puedo asegurarles que es cuando entendemos y aceptamos que nos volvemos más fuertes, gracias a que aceptamos que el tiempo de Dios es perfecto y que llega en el momento que tiene que llegar, no antes ni después. Y a mí, el tiempo me enseñó a creer muchísimo más en la grandeza de mis sueños, me enseñó a entender que con determinación puedo vencer cualquier obstáculo que la vida me pueda presentar, uno de ellos el miedo, al que más temía, el miedo de crecer, al de enfrentar nuevas responsabilidades. Pero hoy les aseguro que con determinación, que con esfuerzo, con disciplina, con compromiso, podemos vencer cualquier obstáculo, siempre y cuando basemos nuestras bases de éxito y nuestro fundamento en dos palabras que marcan la diferencia siempre en la vida, que son la fe y la esperanza. Me sí, estoy muy emocionado porque un equipo jurídico, administrativo, clínico y científico lograron darle vida hoy a este proyecto. Un proyecto que se consolida como la primera clínica dental colombiana con tener presencia en los Estados Unidos, que mantiene su mismo modelo de negocio y su misma imagen corporativa. Con la responsabilidad que nos trae la evolución de nuestra marca y su presencia en un mercado internacional, nos hemos visto obligados a cuidar cada detalle de nuestra operación. Es por ello que todos nuestros profesionales pasaron por un estricto proceso de selección donde garantizamos y además nos aseguramos el aval de su licencia en la Florida. Liderando este equipo de especialistas se encuentra la doctora Viviana Moreno. Hola, soy la doctora Viviana Moreno, odontóloga colombiana con licencia en la Florida. Y estoy muy feliz de contarles que hago parte de la primera compañía de especialistas de estética dental con sedes en Colombia y Estados Unidos. Y desde hoy, me uno al equipo como directora clínica y científica de e Dental PA, siendo la primera especialista en estética dental capacitada en Colombia y ubicada aquí en Estados Unidos. Junto a nuestro equipo de especialistas y a nuestro embajador de marca, el Dr. Jimer Hernández, reconocido odontólogo colombiano, lograremos trabajar de la mano a través de nuestras herramientas digitales de odontología robótica para ofrecerles un tratamiento de calidad con los mejores resultados estéticos.